Hola, buenas a todos. estamos en un nuevo vídeo y la verdad es que aunque parezca que estando en cuarentena hay menos cosas que hacer, la verdad es que es un poco al revés, ¿no? Porque bueno, tienes que organizarte un poquito mejor. Entonces, bueno, la verdad es que <risa> espero que os haya gustado el vídeo anterior, ¿no? De, bueno, pues la idea de hacer un origami, ¿no? De hacer aquí una grulla, ya que, bueno, pues puedes pasar más entretenido el tiempo, ¿no? Ahora que estamos confinados. Y, bueno, yo creo que, que hay bastantes ideas ahora mismo en internet para poder hacer en casa con los materiales que tenemos por casa. Y no hace falta, pues, bueno, pedir por Amazon ni tampoco es necesario pues ponerte a, a ver series eh, o ponerte a ver la televisión porque ahora mismo la verdad es que pocas cosas interesantes sacan en la televisión que merezcan la pena y lo de comerse anuncios la verdad que yo creo que es algo del siglo pasado eh, es lo que estamos viendo ¿no? que realmente los anuncios te los tienen que recomendar eh, una persona de confianza ¿no? Eh, si te venden un producto tiene que ser a través de una persona de confianza o a través de un influencer no te pueden vender actualmente pues por un anuncio de estos que son de tipo banner ¿no? en donde te ponen eh, pues clica aquí porque la gente la verdad es que yo en toda mi vida o muy pocas veces he clicado en un anuncio que no me haya recomendado un youtuber o un influencer Que de estos anuncios que hay en internet, ¿no? Al final, bueno, como mucho te, te habrás tragado ese anuncio que te obligan a ver esos 5 segundos en YouTube, pero poco más, la verdad es que los anuncios ahora es, es otro es otra movida. Y no sé, no entiendo en televisión. Eh, cómo los anuncios de hoy en día eh, están pagando para salir en la, en la televisión, si, si bueno cuando te ponen un anuncio lo que haces es estar pendiente al móvil o cambias de canal, pero hay muy poca retención en esos anuncios de visualización no entonces, bueno, la verdad es que el tema de los anuncios y el tema de vender productos ahora está bastante, bastante complicado, bastante complejo así que bueno, lo que iba, en realidad que yo me enredo y en realidad podríamos tratar de este tema porque realmente es bastante interesante en otro capítulo pero bueno lo que realmente venía diciendo es que no compres cosas ahora mismo ¿vale? porque al fin y al cabo eh, no estamos produciendo mucho entonces no merece la pena gastar tu dinero en, en Amazon eh, o gastar tu dinero en ese tipo de cosas y lo que sí puedes hacer es atenderte con otro tipo de actividades, ¿no? Pues ya sea leyendo un libro, el origami que, que yo ofrecía, eh, ahora tengo, por ejemplo, la guitarra por casa, ¿no? eh, puedes tocar también la guitarra o aprender un instrumento, o ese tipo de cosas que puedes hacer dentro de casa con la, las cosas que, que tienes en casa. Eh, si tienes un ordenador, a lo mejor puedes empezar a aprender... Eh, un lenguaje de programación, ¿no? si te interesa este tipo de cosas, o puedes hacer montajes de Photoshop, pues seguro que tienes un montón de imágenes en Internet completamente libres que puedes montar y que puedes hacer practicar para ese día que salga fuera, pues, pues poder hacer un montaje súper chulo y súper interesante, o incluso puedes hacer las fotos. Con la cámara del móvil y hacer tu montaje. Montaje bastante chulo, simplemente, por bueno, la imaginación. Lo que digo con esto es que, que no se os atrofie el músculo del cerebro, ¿no? Ya sé que el cerebro no es un músculo, ¿vale? Y, y no por estar dentro de casa que perder, perder completamente el interés por las cosas. Que veo que esto es algo que puede suceder. También puedes hacer ejercicio, lo mismo, ¿vale? Ahora mismo estamos pasando mucho tiempo en casa, pues te haces unas flexiones entre capítulo y capítulo de la casa de papel, ¿no? Por ejemplo, o te haces unos abdominales, eh, la verdad es que esto pues al final te termina muriendo y te terminas dejando de hacer, pero la verdad es que yo pienso que es bastante importante pues no dejar el cuerpo ya que como no caminamos fuera ni nada de eso es bastante bastante probable que nuestro cuerpo lo sufra, ¿no? porque no lo, estamos, no lo estamos ejercitando entonces bueno, ya sea ejercitando el cerebro, la imaginación o la creatividad o el cuerpo en sí es muy importante que que hagas algo, ¿vale? que hagas algo y que no simplemente pues te pongas eh, y te sientes y te pongas a ver pues vídeos o e intentes pasar aquí en Instagram como como si, fuera, como si estuviera repartiendo dinero o como si estuviera repartiendo cartas porque eso lo único que va a hacer es como atrofiarte ¿no? y no queremos eso, la verdad es que queremos una sociedad sana y queremos una sociedad inteligente ¿vale? entonces bueno yo os animo a hacer ese tipo de cosas eh, como estáis viendo yo cada día subo un vídeo, intento que cada vídeo sea un poquito más creativo y la verdad es que meto trabajo detrás de él aparte de otras cosas que, que tengo que hacer eh, yo por mi parte entonces bueno espero que que sirva de ejemplo, para, para también animaros a vosotros, porque es verdad que si ves que nadie está dando ejemplo, también para qué vas a hacerlo tú, ¿no? <ríe> bueno, pues nada, me despido en este vídeo, espero que os sirva de inspiración y que os pongáis a hacer cosas interesantes y seguro que salen cosas muy chulas. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!